Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Leo Dragon. Yo soy Leo Ar, y hoy te quiero enseñar cómo hice, cómo dibujé esta espectacular letra con ese efecto 3D. Bien, quédate en este video, vamos a verlo cómo lo hicimos. Muy bien, y para arrancar con este espectacular trabajo lo más importante que debemos hacer es tener nuestro material listo, entonces necesitaremos primordialmente reglas, necesitaremos lápices, necesitaremos una hoja y necesitaremos mucha paciencia, mentira no, solo muy poca. Vamos a empezar a tomar unas medidas en la hoja, es importante eh, trazar una línea de base porque, eh, como ustedes vieron al inicio, el dibujo se compone de dos imágenes principales. El nombre Teacher y luego el símbolo de Superman para eh, pensar que nuestros profes son unos superhéroes y que en realidad sí lo son. Bien amigos, la palabra teacher tiene, si mal no estoy, siete letras, entonces ese, esas dos curvas que hicimos la vamos a dividir en siete cuadros, vamos a tratar con la regla de que los cuadros nos queden lo más parecido posible, Así, así las letras van a quedar simétricamente muy parecidas luego vamos a ir uti eh, utilizando una regla más pequeña vamos a ir trazando las letras y cuando estas estén listas las vamos a pasar por un delineador ¿sí? vamos a delinear cada una de estas letras para luego pasarlas al lápiz porque recuerde que en nuestro canal en estos tiempos estamos dibujando eh, al lápiz estamos practicando y estamos aprendiendo porque en realidad eh, todo es un aprendizaje, no somos los que dominamos mucho el lápiz y por eso queremos aprender a hacer. Me busqué una muy buena imagen 3D del de, de símbolo de Superman y lo quiero pasar a este dibujo, por ello voy a hacer, y al inicio vieron que hicimos un triángulo y lo cerramos en los extremos. Ahora, por arte de magia, ya está eh, pasado a... Al delineador y vamos a hacerle vamos a dibujarle el efecto si ¿sí? vamos a tratar de que el efecto quede muy muy espectacular bien amigos luego de que delineemos nuevamente todas estas líneas esto eh, en dibujo lo llamamos eh, perspectiva a un punto de fuga entonces voy a poner un punto en la mitad de el dibujo inferior y luego voy a trazar líneas para crear ese efecto, pero antes vamos a darle eh, las tonalidades recordando que donde hay unas partes más oscuras vamos a aplicar más fuerza al lápiz y en las partes más claras pues obviamente no le vamos a aplicar tanta fuerza utilizamos el difumino para lograr que la tonalidad quede muy pareja, eh, muy bonita y muy armónica ¿Sí? hay unos lugares donde ustedes están viendo que son más oscuros y es porque se nos permite, o sea nos encuentran dos efectos que nos dan una sombra más profunda, ¿sí? más intensa, bien amigos, utilizamos el borrador o utilizamos goma borrable para dar algunas luces, en este caso observen la letra C que tiene arriba una parte que es como redondeada y que al borrar en una parte del de grafito nos da ese efecto de brillo, cierto? O lo podemos hacer con reservas también se podrá. Bueno, en la letra S vamos a tratar de dar unas tonalidades grises claras y grises oscuras, sí, para que eh, tome una forma eh, pues muy 3D, que quede, eh, que parezca que está saliendo de la hoja. Como esto es un aprendizaje, les aconsejo amigos y amigos que tengan a la mano el borradorcito porque va a haber en muchos casos donde aplicamos como yo las tonalidades que no son y nos toca borrar o nos toca aplicar más, más grafito. Pero ahí es donde está lo rico y lo delicioso de este trabajo artístico, de este trabajo del de lápiz en este espectacular proyecto que estamos haciendo hoy y que espero que tú en casa lo estés disfrutando mucho mucho no olvides suscribirte no olvides darle like a los vídeos no olvides activar la campanita de notificación y no olvides compartirlo ya que eso me ayudaría mucho en el crecimiento del, en el canal y dándome ideas para próximos dibujos estoy tratando de ser muy juicioso con un videito semanal pero eh, pues a veces se complica la situación Pero quiero eh, subirles más contenidos Porque tengo muchos proyectos para ustedes Amigos y amigas Bien, ahora ya vieron cómo se causó el efecto Si sí, dimos un punto en la mitad de la letra S Y luego tiramos todas las líneas Hasta cada uno de los vértices de las letras O sea, de las esquinitas de las letras Para que quede con ese efecto Que estuviera saliendo la letra Del de eh, símbolo de Superman pero en este caso es Super Teacher, en este caso es Super Profe, en este caso son los superhéroes que están en el aula ayudándonos, enseñándonos, queriéndonos, guiándonos, en algunos casos regañándonos con mucho, en mucho amor. Bien amigos, le vamos a dar un efecto con el marcador rojo, eh, rojo no, eh, perdón, negro, con el marcador negro para que la letra eh, quede eh, mucho más espectacular y luego la vamos a pasar por. Eh, visturido por las tijeras para eh, tratar ya ustedes me dicen si alcanzó el efecto o no alcanzó el efecto esperemos a ver cómo nos va yo quiero alcanzar ese efecto no siendo más amigos y amigos los dejo ya finalizando el video sin antes recordarles y agradecerles lo mucho que ustedes me han apoyado en todo este proyecto y que somos un montón de suscriptores y que queremos ser muchos más bueno amigos no los quiero aburrir con mi No los quiero aburrir con mi cantaleta. No los quiero eh, aburrir, ya vamos a darle un último efecto a la letra abajo, una sombrita y nos despedimos y nos vamos a dibujar y a crear y a hacer mil oficios que tenemos por hacer. Chao, chao amigos, un saludo para todos. Bye bye y nos vemos en una próxima ocasión con otro espectacular video. Recuerden que les habló Leo Sánchez y Trabajamos desde el canal para ustedes, Leo Art